un carro? Hola amigos, yo soy Lila Tochi Y el día de hoy les traigo otro video De Free Fire Y en esta ocasión voy a jugar Con un amigo, Neo Gris Hola Entonces vamos a empezar A darle Lila Tochi Ya me aventé Ya te vi, ahí estás Encontré una escuadra ¿De qué me sirve? No tengo armas ¿Cómo es Mejor no, no, no, no. Hay muchas gentes. Vente, vente, vente. Corre, corre, corre, corre. Corre, corre, Hay una manera de correr, ¿no? Corre, corre, corre, corre, corre. Con el enter, con el enter. Ah, no. No nos disparan, ¿verdad? ¿Cómo corres? Yo no sé mis botones. Vas todo rápido. ay, aquí hay alguien! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! No me van a matar Conseguiste un arma Yo no, yo no Ten cuidado Ahí está, tengo una pistola Tengo una pistola Ah, Muy bien, Wilson Para que no se atreva A molestar al dúo estrella A ver, reload con ¿Este? ¿Este? Wilson porque siempre me echo al piso Ay, puedo cambiar Esto -qu ¿Quién me dispara? El dos, el dos, el dos Uy, No manches No sé ni cómo cambiar mis propias armas Me voy a curar Con este Y ahorra Estamos dentro del círculo Ah, sí, acá Vamos para acá Es que aquí casi no se ve ¿Ya te diste cuenta? Sí, aquí casi, ah, casi no se ve aquí. Uh -huh. Está medio loco Ah, mira, aquí hay armas Y sí, también casi no se ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? dónde están disparando? Ya no lo maté. Ah. Muy yeah, bien, Wilson. Lutémoslo. Andamos muy peleoneros. Muy peleoneros andamos. Pero no hay más. Quiero más. Nomás he matado a uno. Yo llevo a ¿Es en serio? Sí. ¡Chale! Me vas ganando, eso no está bien. ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, qué es eso? ¿Qué ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Quién te dispara? A mí no me están disparando, pero.. A ver dónde, dónde disparan. ¿Sí? Al sureste. ¿ah? ¡Ay, no lo mataste! Sí. No puede ser, ¿por qué no puedo matar a nadie, Wilson? ¡Ahí viene otro! ¡Yo lo mato! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! <ríe> ¡Sí, por fin! Mate a otro! <ríe> Bien triste yo porque no puedo matar a nadie. <ríe> Muy bien Wilson. Somos el, el equipo estrella. <ríe> ¿Cómo hiciste eso? Ay, ¿cómo? Con control. Control, control. <ríe> Me metí por la ventana otra vez ay ah, ya pude <ríe> otra hoy ¿eh? hace rato encontré una moto buscamos una moto y nos subimos ¿Sí? <ríe> maté a alguien a mí, ya se murió ¿De dónde disparan? ¿De dónde disparan? Yo disparaba. Aquí la maté. De la... Ahí viene uno atrás. Atrás, atrás de ti. Aquí hay uno. Se fue, se fue. Huyó. Huyó. el cobarde. Allá va, allá va, allá va. Ah, no me deja darle. No lo mato. Va a huir. Atrápalo, Wilson. Atrápalo. Ah, ya pude cargar. No sé correr. ¿Lo mataste? Me no, mataron. No, no. <susurra> <susurra> Había muchos monos. ¿Quién está? ¿Quién está? Pues corre, la corre corre. corre, corre, corre. Ay, tiene como un sniper. Uh -huh. Más bien es bueno tirando. ¡Traía un carro! ¡Uy, uh. yo eso! Me asustes, ¿Qué? ¿qué tienes la...? ¿Andas bugueado o qué? Ya te quité todas las armas. <risa> Lo siento. Aquí hay, aquí hay. Ya. Ya te escucho. Ah, ya. Agarra esa arma, Wilson. No tiene nada. Vete. Vente. Ay, ya. Maldita sea. ¿La mataste? Sí. Uy, otra vez. Yo lo merecía. No, bueno, aquí, me aquí. Oh, un scar no, no, no, scar. no, no, no, No, no es un Scar ¿Así? ¿Ah, sí Ahí viene alguien Changu no se paraba ¿Quién me dispara? Ya lo mataste ¿Quién disparaba? A no, ver, lo que ando viendo de dónde no, no veo a nadie. What the hell. Hasta mi mona gritó y todo. Peligro, peligro, peligro, peligro. peligro, peligro. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde, dónde, dónde, dónde? ¿Qué significa eso? Salgamos de aquí. Fuera del círculo, ¿no? No entiendo. Van llegar peligro, pero no, no entiendo yo tampoco, no sé. Pues me quito de aquí, no voy a ser. Voy a hacer, no vaya a hacer. No Ahí viene alguien. a alguien está dead está dead ahí va otro y otro está muerto y se me bajaron sangre me voy a curar No sé. Ah, ah, ah. Se ve en el mapa. Hacia allá. Hacia. Hacia. Allá. Ya lo vi, ya lo vi. Muy bien. Falta otro. Había uno cerca. Allá está. Se metió a la casa. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Se metió a la casa. ¿Eh? Aquí en el carro. Está bien, pero hay que tener cuidado. ¡Vámonos! ¡Vámonos a esa casa! ¡A la otra! Al este, al este. ¿Qué? Aquí hay un drop. ¿Un drop? ¿Qué es eso? ¿Es un drop? ¿Es un drop? ¿Y cómo lo matamos? No, Seguro que... No les... ¡Alguien nos dispara! No. Es como un drop, ¿verdad? Porque nos están atacando ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Tú disparabas? ¿Quién nos disparaba? No. Ábrelo pues ¿O qué es? <risa> Tal vez ni siquiera es nada <risa> O sí lo es Me siento un poco tonta Me siento un poco tonta jugando este juego yo no sé si pero parece bueno, vámonos en el coche, vente, adiós, Wilson. ¡Woo! ¡Súbete, súbete! ¡Ay, no, mentiras! ¡Bájate, bájate! ¡Nos vienen disparando! ¡No no no ¡Eso, Wilson! Ahí vienen otros dos. Ten cuidado, ¿eh? Eso. Ed So Wilson. Es que venían huyendo de... La tormenta. No sé cómo le llamen aquí. Ya se redujo la zona, ¡vámonos! O vamos a sufrir el mismo destino que esos que venían corriendo. ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¿Y ti? Dejo mi coche, ya está muy lejos de mí. ¿Dónde vas, Wilson? ¿A la fuerza? Veo por qué corres si yo no puedo. No sé cómo correr. Ah, me eché al piso. ¿Qué es el sonido? <risa> Eso, pues Wilson. Well ¡Ay, atrás de mí, atrás de mí! ¡Me atacan! ¡Allá va! ¡Ay, Allá va el maldito, se me escapó. Se me escapó, Wilson. Lo atrapamos. Sí, vamos a atraparlo. Allá va uno. Murió. Pero estaba acá arriba. Había otro acá arriba. Y se fue. Uy, se me están acabando las balas No, no se ve Se me acaban las balas Creo que ya no tengo más balas ah. a traer una escopeta o algo así Muy bien Vente a la zona porque. ¡Ay! Ah, ahí viene la turminchusa. Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy. ¿Qué le picas? Dice enter. Oh, es que yo le cambié los botones, así que no creo que me sirva mucho esa información. No me acuerdo cómo correr más rápido. Aunque aquí me parece un Enter, pero no sé qué significa. ¿Dónde? Pírate, están disparando. ¡De allá arriba! ¡Aguas, Wilson! No te distraigas. ¿Por qué no se movía? Uy, creo que por aquí encontré la moto Creo Ahí hay otro carro La zona Y ahí acá hay otro drop Que no entiendo cómo se sacan No Ahí salen ay alguien listo zona zona zona zona balas balas balas balas balas No lo veo. Ay, ay, me disparan, me disparan. No sé de dónde. Ah, sí, está enfrente, enfrente, enfrente. Ya lo vi, ya lo vi. ¿Verdad? ¿Contaremos nosotros? Yo creo que sí, queda uno ¿Sí, no? Ahí viene, vine, viene, vine, vine. ¿O no? Ah, no mentiras, nada Era una cosa que no sé No sé, la verdad Si no, no lo entiendo No, oye, oye, oye. Oy, oy. Ahí está, ahí está ¿Lo mataste? ¡Lo mataste, Wilson! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Por fin! Sí. ¡Ganamos! ¡Somos los mejores! ¡Los mejores! Pues esto fue todo por el video de hoy. Si les gustó, suscríbanse, denle like, compártanlo con sus amigos y nos vemos en un próximo video. ¡Estrellitas!